Hola. ¿Te gusta la Navidad? A todos. Bueno, excepto a alguien. Y a alguien es él. El Grinch, el que quiere destruir la Navidad porque no le dieron regalo. Porque se portó muy mal, no podrán detenerme. Voy a destruir la Navidad. Mientras tanto, en Villacual, mucha gente está celebrando la Navidad Porque va a llegar Santa Pero no saben de que el Grinch ya llegó Así que, tendré que detenerlo Hola, habitante de Villacual ¿Qué sabe acerca del Grinch? ¿El Grinch? Es un ser, un ser muy despreciable Que lleva aterrorizando al pueblo mucho tiempo Hay que acabar con él ¿Y en dónde se ubica? En las montañas del más acá o En las montañas del más pa' acá. ¿Más acá o... o más para allá o... o, o más para Del más allá, ¿no? Las del más allá Sí Gracias, señora... Se, señor habitante Que la fuerza te contó, Mientras tanto, en la base secreta del Grinch en las montañas del más allá... ¡Max! Max ¿Dónde estás? ¿Qué haces, mami? Guau, guau. Como son mis últimos... Déjame paro en dos patas como perro Como son mis últimos momentos en la película, voy a cantar una canción. Así que por favor, camarógrafo, no me cortes como hace dos años. Yo soy un... El disfrutaba de un descanso antes de robar la Navidad. Pero no sabía que yo ya estaba subiendo y escalando la montaña. Mientras tanto, en las montañas de más allá... Muy bien, creo que voy a tener que subir todo esto... Ah. ¿He llegado? ¿Acaso he llegado? Ah. Ah. No puede ser Se hace de medianoche Quedan seis horas para el amanecer Por lo que ¿Acaso podré llegar a detenerlo? O el Grinch robará la Navidad otra vez. <risa> Me robé todos sus juguetes. <risa> muy bien, he terminado de dar todos los regalos en Villa Cual. Llegó el momento de irme a Guatemala. Queda muy poco para el amanecer y el Grinch ya ha robado todos los regalos de Navidad. Solo falta destruir el árbol de la plaza de Villacual. Quedan 30 minutos para el amanecer. Y el Grinch ya casi roba la Navidad. Pero no, todo está perdido. Porque. Grinch. He llegado. He... <risa> no podrás detenerme. Destruiré la Navidad. ¡Oh, no! ¡No está diciendo! ¡No! Está... Amaneció antes de que robar el árbol, por lo que el Grinch fue derrotado. ¿Pero acaso volverá? No lo sabemos. Pero antes de eso, tenemos que devolver todos los regalos.